Oye, oh, yeah. le han hecho una, una madrina a Violeta, le ha hecho este regalo que no sabemos lo que es y que nos ha hecho, nos ha hecho un montón de ilusión. Así que queríamos grabar un vídeo, ¿verdad, Violeta? <ríe> Mira, es para ti. Además, ahí lo pone a la atención de Violeta en Fundación Santuario Vegan. <ríe> lo que sí comentan unas tijeras o algo para abrirlo. Como veis, Violeta está ahora muy bien porque es la primera vez que ver, hace buen día, pero es la primera vez que está fuera y no está temblorosa. Está muy bien empaquetado. Permítanos que parte de nuestro lado. <risa> oh, mira Violeta <risa> Y ahora, lacito este, Esther este también quiere su trocito Yo nunca he sido muy bueno abriendo regalos, eh, no Ahora le quitaremos eso, da un segundito, mientras podéis estar aquí viendo a Violeta, Está preciosa, ya lo estamos sacando. A ver, vamos por partes. <ríe> Mira qué bonito. Dice, tú eres única, tú eres diferente, tú eres perfecta. <ríe> Mira Violeta lo que te dice. ¿Te ¿Eh? <ríe> <Me> ha gustado? <ríe> A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Oh! Un... Un best friend Es una preciosidad Mira, le ha encantado Mira qué bonitos son ¿eh? ¿Qué os parece? Le gusta mucho sí. Y ahora Vamos a ver Con sus corazoncitos ¡Oh! ¿tú también quieres? ¡Qué bonito! Es como una braga, ¿no? O algo así. Mola, un montón. No sé si es para que me la ponga yo y así vamos a juego. Pues muchísimas gracias. A Violeta le ha encantado. Lo que más le ha encantado ha sido su amigo Wilberry. Que va a ser su nuevo mejor amigo. ¿Qué te parece? ¿Qué te regalan cositas? Eh? Mira, es el fermín. ¿Fermín? Pues muchísimas gracias. A Violeta le encanta, que le regalen cositas y que le digamos que la gente le quiere un montón. ¿Verdad? Uy. ¿Qué te parece? Pues te os parecéis un poquito, ¿eh? ya. Yeah. <laughs>